Bienvenidos a Leo Art. Hola qué tal amigos artistas Bienvenidos nuevamente a un video tutorial de Leo Art eh, Hoy en este canal vamos a divertirnos dibujando Uno de los personajes de Toy Story Ahorita que la película está en cartelera, la número 4 Entonces vamos a dibujar a Woody Vamos a tratar de hacerlo paso a paso, eh, lo más fácil posible para que ustedes, niños y niñas en sus casas, eh, lo aprendan a hacer, aprendan a dibujar de manera fácil y sencilla. Como siempre en Leo Barro utilizamos materiales eh, de fácil manejo, un lápiz escolar, siempre dibujamos a lápiz para que eh, tu artista en formación puedas... Eh, hacer eh, rayar eh, hacer líneas y borrar utilizamos la goma de borrar o el borrador es muy importante ¿sí? utilizamos el sacapuntas eh, utilizamos una regla y utilizamos un marcador para al final delinear y pues ya miramos si vamos a colorear, entonces utilizaremos diferentes materiales para colorear. Entonces amigos artistas, bienvenidos. No olviden darle me gusta, no olviden eh, recomendar este canal a sus amigos y amigas para que eh, se suscriban y para que comenten, para que disfrutemos eh, dibujando y pintando. Entonces bien amigos artistas, vamos a arrancar haciendo este dibujo de manera fácil y sencilla. Eh, y vamos a trabajar. Y en el hogar. Bien por acá tenemos ya nuestro boceto más o menos del rostro de Woody ya sería irle poniendo algunos detalles eh, calculando la dimensión de los ojos, la nariz y este dibujo es muy fácil de hacer y pues disfrutamos mucho porque nos permitimos hacer líneas, poderlas borrar, mirar si nos quedaron bien hechas si, si no nos gusta pues entonces las ubicamos cuando dibujamos directamente con el marcador muchas veces pues podemos equivocarnos equivocarnos y, y tener que volver a empezar el dibujo mientras que cuando lo hacemos con el lápiz nos permite tener un boceto más exacto del dibujo y de esta forma cuando vayamos a, a delinear entonces eh, va a ser muy fácil seguir el trazo cierto entonces sigamos con nuestro dibujo y en un momento volveremos a estar dialogando sobre este dibujo ¿Qué sabes, ahora ya tenemos listo nuestro boceto el rostro de Woody eh, lo más eh, parecido que podemos hacerlo y vamos a pasar a delinearlo para que ya quede listo para darle color Ya si ustedes desean le dan color por hoy lo vamos a dejar así en, en el mero delineado y posteriormente en otro video lo colorearemos Espero que les haya gustado mucho este video y, y espero que se diviertan mucho dibujando y coloreando en el canal Leo Ard.